Bienvenidos de vuelta Los secretos de esta temporada y del evento Quizás han estado delante de nosotros durante todo este tiempo Y no nos dimos cuenta de ello Antes de empezar, me encantaría que si no estás suscrito todavía Suscríbete que es gratis, crack Estoy compitiendo con este canal que estás viendo arriba Para ver quién llega antes al medio millón de suscriptores ¿Quieres formar parte de la familia? Tenemos que ganar esta carrera y vencer a este canal Vamos a demostrar quién es la Neox Army Así que suscríbete ya para alcanzar el medio millón antes que él También si quieres apoyar el canal puedes participar usando el código Mister De Neox en la tienda de Fortnite Estarás ganando mil pavos al instante si pones el código, te lo prometo, pruébalo A lo mejor eso no, pero tendrás una buena tula Código Mister De Neox al parecer todo tendría que ver con Wolverine. Así que en el vídeo de hoy tendremos muchísima nueva información de la cual no saben y además les traigo un secreto. Sabemos actualmente cómo podría estar siendo el evento final de esta temporada. Tenemos suficientes piezas de información ya unidas y además tenemos el nombre de esta nueva temporada, La Guerra el Nexo. Nexus World. Es cierto que poco nos dice, pero... Nexus... Hemos escuchado esta palabra anteriormente en el juego, ¿no? En la temporada X de Fortnite, capítulo 1, el antiguo capítulo de Fortnite hacía referencia, el Nexus, a la grandiosa bola de energía del centro del mapa, el gran orbe gigante de energía. ¿Os acordáis de eso, chicos? Un enorme y gigantesco orbe que fue capaz de enviarnos a otra dimensión en el juego a una nueva isla. Prácticamente todas las temporadas tuvieron algo que ver con el propio Nexus. Es decir, el Nexus es el punto cero. Es lo más importante de Fortnite. Recordemos cuando lo usamos con el cohete. En el evento singularidad también... ...o el grandioso monstruo de Pico Polar, desesperado por introducirse dentro del Nexus... ...y ahora, al parecer, Galactus está intentando apoderarse del Nexus. Así que eso significaría que, de alguna manera, el gran orbe de energía del Nexus... ...estará regresando en algún punto de esta temporada y los superhéroes lucharán alrededor del Nexus... Posiblemente, bueno quiero decir, es posible Todo es posible en Fortnite Por primera vez, el gran Nexus fue robado Y en el evento del monstruo de Pico Polar Salió debajo tierra para salir a la propia superficie del mapa Donde todos pudimos verlo Y eso hizo que grandes monstruos batallaran por ese mismo orbe de energía Y ahora, en esta temporada... En este capítulo tenemos algo muy parecido Si un grandioso monstruo espacial se está dirigiendo a nuestra isla de Fortnite Algo tiene relación con la temporada 9 de Fortnite Cuando un gran monstruo villano llegó a nuestra isla de Fortnite Eso requirió que construyéramos un grandioso jefe del equipo Mecha El gran robot de la planta de presión para poder batallar al monstruo de Pico Polar. Necesitábamos un gran luchador para derrotar al gran monstruo de Pico Polar. Si no, algo malo hubiese sucedido. ¿Podría eso significar que... A la llegada del nuevo... supervillano gigante... Galactus... Necesitaremos de un nuevo gran robot. Al menos, de su estatura. Para poder ayudarnos a batallarlo. No se habrán... Dado cuenta, pero... En las últimas actualizaciones... Epic Games estuvo añadiendo nuevos packs... Y en el último... Vimos claramente como... El Mecha Team Leader... Volvió a la tienda por algún motivo... ¿Será... Que una nueva versión del robot llegará esta temporada? Fueron añadidos al juego de Fortnite... En esta última actualización... Los archivos de punto cero Para... La onda de choque del Nexo... Es decir... En el evento de Robot versus Monstruo de Pico Polar, vimos una gran onda explosiva del orbe de punto cero. Y eso ha vuelto a ser añadido dentro de los archivos del juego secretos para el evento de esta temporada. Por lo que probablemente si esta temporada se llama Nexus Wars, por lo que uno pensaría que el nexo volverá en algún lugar eventualmente esta temporada. Interesante, eh? Solamente coincidencias. Mm. Hey, hey, vale, vale, calma, cal, de, ¡Déjenme explicar. No, de, dejarme, calma. A ver, a ver, dejarme explicaros por favor. Vale, calma, todos, vale, calmaros. ¿Cómo es que esta temporada realmente no existen referencias ninguna a un nuevo robo gigante que debería estar llegando al juego? Bueno, quizás. Muchos de vosotros habéis pensado eso Pero hermanos Solo deben abrir los ojos Y ver el gran cementerio De los centinelas Porque realmente La temática de esta temporada Tiene que ver todo Con los robots gigantes bro Mirarlos A ver este gran destrozo Parece que tiene un nombre Creemos que ha sido realmente Wolverine el culpable de que los grandes centinelas ahora estén así, en el suelo medio muertos. Pero justo cuando estoy grabando este video, Wolverine será lanzado al juego justo en 8 días. Además se trata del personaje del nivel 100 del pase de batalla. Y si Epic Games lo ha querido bloquear, significa que algo tiene que ver con la historia del juego de Fortnite. Al menos en esta temporada. Me refiero... Aquel obet no sería el más adecuado para poder saber los puntos débiles de los centinelas y lograr construir al gran robot necesario o al menos recuperar estos centinelas, <risa> lol. Si no, ¿por qué estos robots han sido añadidos en el mapa de Fortnite sin motivo alguno? Estos robots han caído en batalla contra Wolverine, así que deberemos solucionarlo pronto para poder vencer y batallar a Galactus. Si no... Sería imposible, hermanos. Uh, imaginaros que podemos controlar los grandes robots en la batalla. Batallando cuerpo a cuerpo contra el grandísimo Galactus en Fortnite. Un grandioso y majestuoso momento. Realmente nos encantaría, familia. ¿Qué creen ustedes que estará sucediendo en el evento de esta temporada? Me encantaría saber sus teorías, bros. Nosotros tenemos una teoría muy clara y sabemos cómo será la gran batalla. Tienen el vídeo donde lo explicamos justo ahora arriba en una ventanita. Comenten qué les pareció esta teoría del vídeo de hoy. Ok, familia, aquí termina el vídeo de hoy con esta nueva teoría y con esta nueva explicación. Si llegaron hasta el final del vídeo, me encantaría que comenten en los comentarios NeoxArmy. Y así lo sabremos todos Les daré corazón a todos los que lleguen al final del video Y comenten Un abrazo familia y hasta mañana